¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto. Soy David Peña, presidente de la FEMEXER. En esta ocasión me es muy alto comunicarme con ustedes por varias razones. La primera, estamos impulsando de manera vigorosa el Plan Nacional de Atención Integral para personas que viven con enfermedades raras. Eso es muy importante. Lo vamos a impulsar hasta las últimas consecuencias, hasta lograr que finalmente sea una tarea que ya no es inconclusa, sino una tarea que se llevó a cabo el trabajo que estamos realizando junto con muy importantes instituciones y muy importantes personas, hombres y mujeres, seguro que nos dará la posibilidad de estar en una condición mucho más certera que la que hoy mismo estamos. Por otro lado, me parece que es importante que todos ustedes, todos, entiendan lo importante que es sumar a favor de esta causa. Es muy importante. Los protagonismos exacerbados en este momento debemos hacerlos un lado. Y voy a empezar por mi propio protagonismo. Voy a hacer que coincida en ese espacio de reflexión, en ese espacio de construcción, lo mejor, lo más armónico, lo más dúctil y eso que nos va a hacer posible lograr el cometido. Por otro lado, en estos tiempos en los que es tan difícil la interlocución con actores del gobierno, tenemos que ser muy precisos. La Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores están abriendo espacios que nos parece importante poder tomar en cuenta y poder trabajar en ellos. Sin embargo, nosotros tenemos que marcar agenda igual que ellos. Tenemos que hacer que sea posible que se nos escuche no cuando pueden, sino cuando es necesario. Eso es muy importante. Las autoridades en México no deben escuchar nuestras peticiones y nuestras demandas cuando se les ocurre que tienen tiempo. Las deben de escuchar cuando es necesario que pongan atención a ellas. Si hacemos lo anterior, vamos a lograr, entre otras cosas, poder fortalecer la robustez que debe tener la opinión de los grupos de pacientes y las asociaciones. Yo los invito a que hagamos un esfuerzo que sea el necesariamente apropiado para lograr todos estos cometidos. Muchas gracias.